Acaba de salir el juego este The Last of os parte 2 Salen las informaciones muy tarde aquí en este planeta Entonces ya salió hace como que una semana Y aquí lo acabo de recibir Y acabo de recibir unos cuantos vídeos, Unos cuantos let's plays El juego, vamos, para ver cómo era Y me gustó mucho, está muy bien el juego Pero hoy no voy a hablar de eso, hoy voy a hablar otra vez más Voy a comparar con lo que es el ser humano Otra vez, y el curano El curano es el ser humano, si se puede decir así Del planeta Q84 curano. El juego se basa en una Sobrevivencia, ¿no? Se acabó el mundo hay una pandemia, no se acabó todavía porque sigue habiendo seres humanos Pero que hay una enfermedad y que se convierten en zombies, bla bla bla bla bla. Esa historia ya la conocemos de memoria y no voy a hablar de eso Como si fuese Walking Dead, vamos a decirlo así, hay una enfermedad A mí lo que me, me, me, me, me perturba y es que nadie le sale y nadie le, le viene a la idea De que en puto juego o en la puta realidad lo que se haría y lo que se hace en el juego por ejemplo Te pongo el ejemplo de este que acaba de salir Es que se matan entre ellos los putos humanos eso está bien, ¿eh? yo, yo pienso que eso está súper bien, ¿no? como un poco el único animal que se mata, en, se mata entre sí por venganza o por, pura, por puro egoísmo nuestra raza es increíble, ¿no? Y no a la mente eso, viendo en el juego Donde hay una pandemia, y en vez de regruparse Y de salir y juntar sus fuerzas Para combatir esta pandemia y para que La raza humana siga adelante, pues Siempre va a haber rencor, siempre va a haber Venganza, siempre va a haber unos que no están De acuerdo con otros, que tienen diferentes verdades Y entonces que se pelean entre sí Como pasa hoy, sigue pasando en la Tierra, ¿no? Sigue habiendo guerra, sigue habiendo Mierda. Yo pienso que el ser humano nunca Tú y yo, porque yo soy ser humano aunque Aunque no estoy allá en tierra, pues soy y ser humano igual, y ya que me joden aquí ya que se burlan de mí por serlo, porque vaya vaya raza que me tocó, yo pienso que hasta que no entienda que hay diferentes verdades y que nadie puede pensar igual. igual y que todo el mundo tiene su punto de vista de las cosas hasta que no entendamos eso, nunca vamos a cambiar y siempre vamos a hacer guerras, combates, querer tener más que los otros, competitividad, querer afrontar una convicción, una idea un idealismo, un fanatismo etcétera, etcétera, y para poner un ejemplo de aquí de Q84 que no son las cosas igual, obviamente que como este planeta lleva más años en el universo Que el planeta Tierra ya tienen más experiencia Y han podido pasar por una guerra Demasiado grande Tenían obligatoriamente que cambiar las cosas Porque si no el planeta iba a explotar Y es lo que va a pasar en la Tierra Si no nos damos cuenta nosotros mismos De no tenemos que estar en contra no Porque ya para, para hacer una paréntesis Un león va a matar a otro león Si entra en su territorio Pero no va a matarlo por matarlo Y cuando sale de su territorio Si uno se siente más débil que el otro Pues se va a ir el mismo. Y el otro león no lo va a seguir hasta morirse para matarlo. Lo va a respetar y lo va a dejarse ir. El ser humano no. El ser humano va a matar hasta el fin. Cerramos paréntesis. Hubo, como vamos a decir, un apocalipsis. No hubo un meteoro, no hubo nada que cayó, pero hubo guerras por doquier en este planeta. Y llegó un momento donde ya todo el mundo se puso a pensar un poco. Y lo increíble en esto es que se dieron cuenta todos al mismo tiempo y no fue solamente uno, como Robespierre o como Hitler o como Luther King. Un solo curano que vino y que dio la idea de parar de hacer boberías porque si no nos vamos a morir fueron todos al mismo tiempo que tuvieron la idea y lo que hizo una región es eh, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba la región que era, vamos a decirlo un país, no aquí se llama regiones, pues lo que hizo una región que estaba en, combatiendo con otra en una batalla que era hace mucho tiempo, no ellos se dieron cuenta antes que nosotros, no había tanta tecnología como lo hay ahora, una región en vez de, viste las, bueno, las batallas de antes con los caballos y todo eso que se afrontaban así de montaña a montaña, se miraba, o sea iba los reyes hablaban, volvían y así, pues una de las regiones esta se quedó parada, no hizo nada, en son de paz no hizo nada, no sacó una bandera blanca porque aquí no significa lo mismo, no hizo nada se quedó, y la otra fue, y fue, y corrió lo que, se le fue toda la venganza se le fue todo el querer ganar, se le vino el amor, uh, se le entró una flor a toda la otra región que quería que estaba avanzando, y se miraron entre ellos y dijeron, pero si son los mismos lo mismo que pasaba en la, en la primera guerra mundial de, de la tierra, ¿no? que la gente iba a matar gente pero no sabía ni por qué matarla siguiendo órdenes y todo eso, pues se miraron entre todos y abrazaron a todo el mundo y no hubo batalla, no hubo guerra se acabó la guerra, se terminó, todo el mundo se abrazó, todo el mundo se emborrachó todo el mundo folló y hubieron muchos, muchos hijos de esa batalla que mezclaban las dos regiones y entonces ya las otras regiones y los otros continentes, si lo quieres llamar así, en este mundo se empezaron a dar cuenta que se reproducieron entre ellos, dijeron pero por qué si estaban, si tienen que estar en contra ¿no? siempre están en contra y de repente se reproducen entre ellos y nacen niños de los dos, de los dos bandos y a poco a poco se fueron habituando todos y fueron todos amiguitos y así es como aquí eh, 84 se aprendió a aceptar otro pensamiento y otras ideas y a cogerlas coger lo mejor de ellas y luchar en contra de cosas que nos pueden joder o pueden matar nuestra raza eso es todo era para darte un ejemplo de otro punto de vista después de haber visto el juego este de que se matan todos en fin te quiero muchísimo la esperanza es lo más importante lucha por los tuyos pero no en contra de los tuyos. Un beso fuerte.